Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy tenemos novedades con respecto al Tank Rewards, o al Tank Rewards, o como quieran decirle. Básicamente porque ha salido en el día de ayer, 5 de mayo, y estará vigente hasta el día 30 de mayo. Bien, o sea, para aquellos que no sepan, yo calculo que ya la a por lo menos el 95% de la gente que juega al WOT debe saber lo que es el Tank Rewards, pero si no lo saben, por las dudas les hago un pequeño resumen. Es un evento que dura por lo general casi todo el mes, o que dura por lo general casi todos los meses, en el cual tenés que cumplir ciertas misiones y que al final de eso vas a poder obtener recompensas, eh, como puede ser en este caso un M4 Improve de tier 5, un Pudel de tier 6 polaco, todos tanques premium, por supuesto, o un AT15A de tier 7 con matchmaking limitado Ojo con eso, tiene matchmaking limitado El at 15 y eh, Es de Reino Unido Bueno Dicho este pequeño resumen En el medio también quería decirles que Hay como etapas Etapa 1, etapa 2, etapa 3 Y etapa 4, creo que hay Etapa 3, etapa 4 Y etapa 5 Ok, etapa 5 en la cual vas recibiendo eh, diferentes, eh, como podríamos decir, premios, recompensas, cosas por el estilo, como pueden ser estilos, eh, puedes elegir entre potenciadores, puedes elegir entre kit de reparación, después ya en una etapa 2 que tenés que ir cumpliendo ya otros requisitos más elevados, te van dando ópticas, apuntamiento. Bueno, otras cuestiones después, ¿no? Después en la, en la categoría 3, fragmentos universales. Categoría 4, lo que es espacio de, de garaje, 3 días de cuenta premium, equipamiento, O por 5. Esto está bueno, ¿no? ¿25 por 5? Está re bueno, tenés que levelear un tanque, subir una línea. Va re bien. Y después categoría 5, y lo más interesante de todo es que te puedes llevar... Como este evento está auspiciado por la gente de Cooler Master, eh, te puedes llevar un mm, 20% de una compra en línea de su tienda y además puedes llevarte el M4, como dijimos, el Pudel o el AT15A. Vamos a ver cuáles son los requisitos para este Tank Rewards. Día de los Caídos. Eh, básicamente tenés que jugar una batalla y te dan 100 tokens. Tokens son estos cositos, fichas de recompensa. Ahí está. La traducción más correcta. Y te van dando estos cositos que están buenos. Te van dando kit de reparación chiquitos 4, kit de primeros auxilios chiquitos 4 y matafuegos manual 4. Después tenemos eh, la misión de lo que son eh, solamente para militares verificados en batallas selectorias, grandes batallas, escaramuzas, avances y vehículo de nivel 2 y superior una vez al día. Pero tienes que ser militar y estar verificado en eh, World Tanks. O por Wargaming, por lo menos. Perdón que estoy así, pero estoy hiper resfriado estoy muy congestionado, estoy hecho pelota. Básicamente, hace mucho frío aquí en Buenos Aires. Después tenemos las misiones de Día de la Victoria en Europa. Lucha 10 batallas, posicionate entre los 10 mejores jugadores de tu equipo según experiencia obtenida, chicos. Entonces, luchas 10 batallas, te posicionas entre los 10 mejores jugadores de tu equipo. Por la experiencia y tiene que ser en batallas aleatorias, escaramuzas, avances y vehículos de nivel 2 a tier 8. Eh, y te dan 10 tokens. Día de las fuerzas armadas. Lucha 20 batallas. Posicionate entre los 10 mejores según experiencia. Como dijimos, escaramuzas, avances y eh, aleatorias. De nivel 2 a nivel 8 te dan 20 tokens más 2 kits de reparación, 2 primeros auxilios y 2 matafuegos. Día de la lealtad Tenés que luchar 30 batallas 30 batallas Y posicionarte entre los 10 mejores jugadores de experiencia eh, Según experiencia Lo mismo Y te dan 3 tokens eh, Lucha 10 batallas Posicionarte el se Semana del servicio público Lucha 10 batallas Posicionarte entre los 10 mejores según experiencia Batallas aleatorias Grandes batallas Escaramuzas, avances y solo vehículos de nivel 9 y 10 una vez por día, chicos. Presten atención a esto. Porque ustedes a veces están completando una, una misión específica. Y sucede que dicen... Pero cómo, puede ser que no me hayan dado los, los tokens, no sé qué. Y tal vez jugaron con un nivel 8. Es que yo lo entiendo perfecto. Y, y bueno, es natural que pase. tampoco O sea, es normal que pase. Porque al haber tantos eventos... Sinceramente no sé por qué se... Traspapelan en eventos sobre eventos. Tanto, tanto, tanto. Que no terminas de... Mm, recién salimos de Friendline. Ya estamos con el... Ya estamos con el camino a Berlín. Y ya estamos con los Star Rewards. Y como que yo calculo que en... Tres o cuatro días nos van a meter otra cosa nueva seguramente. Es como que mucho. Y ya no sabes, O sea, jugás por jugar. Y lo que sale, sale. Porque es muy difícil llevar un control exacto de lo que estás... Eh... Jugando, salvo que seas muy meticuloso y apuntes de manera muy específica algo. En mi caso no, que soy más desordenado, juego, juego, juego y van saliendo las cosas. Y después, más o menos, al final me doy cuenta que ya no llego al Ten Rewards, porque bueno, me perdí casi todas las etapas. Vale, bueno, todas las etapas no, llegué, en, la, en la anterior llegué al nivel 4, pero bueno, me faltó la última. Bueno, día de la bandera, lucha 20 batallas, posiciones entre 10 mejores jugadores según experiencia. de eh, Nivel 9 y nivel 10, chicos. O, lo mismo, nivel 9 y nivel 10 nada más. Cumpleaños del ejército. Eh, lucha 30 batallas. Posiciona entre los 10 mejores. Y es para nivel 9, nivel 10. Y te dan 40 eh, tokens. O 40 fichas de recompensa. Bueno, básicamente es eso, chicos. No, no, no hay mucho más. Eh, después le quería mostrar un poquito los tanques. Ópticas. Si me preguntan a mí qué, qué sacarías vos, Nando esto que voy a decir es totalmente subjetivo y personal de cada uno. Si me preguntas un consejo a mí, por si alguno tenía pensado, porque a veces después me preguntan, ¿qué me conviene en este, en este, en esta categoría, digamos, en la categoría 1. ¿Qué saco? El kit de reparación, el kit eh, personalización, progreso, consumibles. Repito, esto es subjetivo. Es lo que yo haría con mi cuenta personal, tal vez porque bueno, ya tengo lo que es Kit de reparación, chicos. Kit de primeros auxilios y matafuegos. Tienes un objeto más. Y acá tenés más. Ah, mirá, bastantes más. Eh... Tengo 500 o 600 de estos cositos. Entonces a mí no me sirve. Si no tenés nada, nada, nada. Y estás re seco. Y podría ser que te, te, te convenga comprar esto. Lo que pasa es que ni siquiera porque los matafuegos manuales mucho no se utilizan. No te conviene llevar un matafogo manual, salvo que estés muy en la lona de créditos, pero. Ni así. Después, eh, personalización. Podría ser, ponele. Es básicamente la cara del pelado. Mijail Katurov, Josh Patton, Charles de Gaulle. Yo, sinceramente, iría por progreso. Creo que es lo más. Eh, lo más fast, lo más. Lo más práctico y creo que es lo que más. Lo más útil, podríamos decirlo. Resumirlo así: Te dan. Eh, bonificación a la experiencia obtenida en batalla durante 2 horas. 100% por 7. Y después tenés. 300% de bonificación a la experiencia de la tripulación durante 2 horas por 7. Más un cupón de 10%. Yo iría, sinceramente, por estos. Porque te ayudan a levelear. Tripulación y tanques. Si estás haciendo una rama. Y. y estás Subirla un poquito más rápido Además de la cuenta premium Que podés llegar a tener y demás eh, los, los potenciadores estos de, de bonificación De experiencia y experiencia de la tribu Te van a ayudar un montonazo Así que mi consejo sería Esto, lo que sería progreso Que de hecho fíjate que es Progreso, Lo otros son consumibles Y personalización Entonces, Si tenés que progresar, me agarra progreso En lo que es categoría 2 lo mismo, a ver, acá tenés paquetes de estilos Un estilo Ranger, buenísimo, es solamente una pintura Como podés ponerle cualquier pintura, no me cambia la vida en nada eh, Repito, subjetivo, mi opinión personal Acá tenés raciones extra de combate, caja de coca y chocolate Y acá tenés el equipamiento Es que no tengo... A ver, para hay más budín y té café fuerte, raciones mejoradas de combate A ver, acá tenés... 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55. Y tenés un millón de créditos casi. O tenés más o menos un millón de créditos. Porque están 20.000 cada uno. Eh, Para que te lo saco, pero. Mega archivolando la cuenta. Vamos a hacer 55 por. 20.000 es 1.100.000 créditos Tenés acá en comida Yo digo porque Después lo podés vender y obtener esos créditos Ojalá de... Pero Si <coughs> A ver, vamos a hacerlo, vamos a resumirlo así Si necesitas créditos, podés obtener esto Las raciones extra y demás Si no O si no, o si las necesitas Porque también a veces está buenísimo Tener chocolate, tener caja de coca O tener raciones extra. Está muy bueno. Eh, yo creo que estaría entre estos dos. Entre comida o equipamiento. Depende de la necesidad de cada uno. Directamente descarto totalmente lo que es un estilo. Un estilo no, para mí, en lo personal, no sirve para nada más que para nada. Porque puedes poner cualquier pintura y es exactamente lo mismo. En cambio, esto te, te modifica un, un 10% lo que es la, digamos, la tripulación. Yo creo que va mejor por este lado. Eh, comida o equipamiento, lo que necesite más cada uno. Si justo estás. compraste un tanque o sacaste un tanque y tenés que, no sé, eh, equiparlo, yo creo que lo mejor sería ópticas y apuntamiento. Si corresponde a ese tanque. Si compraste un tanque pesado, no le vas a poner ópticas. Directamente anda por la comida. Más o menos van manejándolo ustedes. ¿Qué más? A ver. Eh, categoría 3. ¿Qué tenemos acá? Planos, fragmentos nacionales y consumibles premium. Más un objeto. Bueno, acá ya sí es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy subjetivo porque esto depende de ustedes. O sea, si. Si no estás haciendo la rama de los fragmentos, o sea, de Suecia, ¿para qué querés fragmentos suecos? Sinceramente te lo digo. Eh, fragmento de Estados Unidos, capaz que vas solamente por la rama alemana. O sea, ¿para qué querés los nacionales? Te vas por los universales. Eh, si estás haciendo alguna de estas, puede que te convenga alguna de estas, directamente los nacionales. Eh, y si andas muy tirado de créditos, te convienen los consumidores premium. Que nunca viene mal tener también consumidores premium. En este caso, ya es muy relativo, depende de cada uno, casi es más si no vas por ninguno de, de lo que es... Ninguna rama de ¿eh? Reino Unido... Estados Unidos o Suecia... Directamente esto descartalo... Te vas por los universales... Si vas por otra línea... Y si no te vas por los kits de... Eh, matafuegos... Eh, primeros auxilios... Y reparación que vienen muy bien en, la, en aleatorias... Incluso para jugar torneos y demás... Se utilizan más estos que... Además tienen... Eh, bonificaciones extra... Eh, por ejemplo el kit de reparación grande... Creo que reduce un, un porcentaje lo que es el tiempo de reparación. Y el kit de primeros auxilios grande hace que la tripulación esté un poco, un poco más protegida ante los ataques eh, externos y de artillería y lo que son eh, municiones explosivas. Bueno, la categoría 4, chicos. A ver... Eh, por 5, buenísimo. Esto es muy bueno. Tres días de cuenta premium. O oh, equipamiento. El equipamiento... La barra de carga me parece excelente. Pero me metes una caja de herramientas. Mucho no me cuadra. Yo descartaría equipamiento. Salvo que tengas, no sé... Un, que, que hayas comprado el mouse y tengas que equiparlo. Pero si no, un tanque súper pesado o algo así. O un caza. Muy pesado. Tipo Jat Tiger. Pero si no, esto lo descarto totalmente. Eh, iría entre... Yo sinceramente me voy... ...en mi caso personal... ...porque tengo casi 260 días premium... ...me voy por las misiones por 5 por día... ...porque... Es, ...te da 25 de por 5... ...es un montonazo... ...un montonazo... ...yo me iría por esto... ...y si no... Eh, ...si no, no tenés que levelear nada... ...porque no te interesa por el momento... ...y te compras 3 días de cuenta premium... ...y formás, uno, formás unos créditos... ...y tres espacios de garaje. ...bueno y acá... ...a ver, la gran cuestión... Como siempre, 7 días de cuenta premium, un M4 Improve, un Poodle o una T15A. Mm. Más un espacio de garaje, ¿no? Por supuesto. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a mostrarlo directamente en el garaje, vamos a hacer una comparación. A ver qué... Qué conclusión podemos llegar a sacar. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Eh, tenemos... El M4 Improve De Tier 5 Tenemos el Poodle De Tier 6 Y tenemos el AT15A Básicamente se los puse aquí Para poder eh, tener una visión general De cada uno Pero como les digo El AT15A lo que tiene es Que es muy duro Frontalmente Como podrán observar aquí eh, Peso, límite, puntos de vida Blindaje del chasis Tenemos unos 228 de blindaje frontal, 152 de lateral y 101 trasero. Eh, es que no tiene, no tiene punto de comparación con ningún. O sea, imagínate que, para que te des una idea, el Jat Tiger de tier 9 alemán, un, un caza súper pesado, tiene 250, el Ferdinand tiene 200, y este es de tier 7, y ve solo tier 8. Es mucho, la verdad que es mucho, pero Pero, pero, pero, como contrapartida También tenés una, Un peso excesivo Tenés una Una potencia limitada Y lo que te lleva a tener unos 10 puntos eh, De potencia específica De caballo por tonelada eh, Y lo que se traduce en unos 20 kilómetros por hora Máximo, chicos eh, mmm o sea, te vas a ir arrastrando por el mapa básicamente, vas a ir como una babosa por todo el mapa, es así o sea, lo que es blindaje está muy muy muy OP muy OP, sinceramente pero por como como forma de equilibrar el tanque sinceramente, es que, es que te vas a ir arrastrando y cualquier ser humano que se te acerque y te ruge un poco, te dé vueltas alrededor ya... Aunque yo creo que un pesado incluso te puede llegar a, a rugear. Un pesado con relativa buena movilidad te, te puede rugear. Tranquilamente. Es que es muy, muy, muy, muy, muy lento. Velocidad de rotación sobre sí mismo, 25. No, es que es, es la muerte. Lo que es en movilidad es la muerte, sinceramente... En sí misma. No, no, o sea, vas para atrás. Después lo que tiene que ver con el cañón, que es una de las cosas que más nos importa. A ver. Eh, daño promedio por disparo: 150, no es tan mal. 171 con munición estándar y, con AP, que es AP, y la PCR tiene 239. No está nada mal, chicos, sinceramente. No está nada mal. Acá le puse hermanos de armas como para ponerle alguna habilidad. Pero la verdad que está bastante, bastante bien. Van a poder penetrar con esta penetración bastante bien, con 239... Eh, a los que hecho inclusive bastante, de manera bastante sencilla tal vez si te encontrás si decidís ir a primera línea <coughs> perdón y te encontrás con un Defender eh, incluso con un NS6 con algún tanque medio, bueno ni hablar un BK100 ya ahí estás medio te diría que empieces a retroceder y, y que aunque con esa velocidad no creo que puedas retroceder mucho eh, ¿Qué querés que te diga? Si, si, tenés, si tenés el Pudel y el M4 te diría que saques el AT-15A, pero es que en, es, a mí moverme por el campo de batalla con, a 20 km por hora con una potencia de 10 es que te van a... Apenas te detecte un ligero con ruedas... Es que estás muerto, estás muerto porque te van a caer todas las bombas de artillería, te van a hacer un pelota. Después así, el cañón está buenísimo, o sea... Dispersión de 0.30 es re preciso el típico cañón británico. O sea. Apuntamiento 1,78. Recarga en 4.03 y está sin equipar. Suponte que lo equipamos con una barrita de carga. Eh, barra de carga. Una ventilación, suponte. Estamos recargando en 3.5, chicos. Es mucho, es mucho. La verdad que tiene un DPM bastante elevado. Para hacer un tier 7 con matchmaking limitado. Es que va en gusto, sinceramente lo digo. Va, va, es, es, este es un tanque, no es como el pudel que es algo más mmm, manejable. Que puedes tirarlo para un lado o para el otro. Lo puedes usar si sos top tier. Incluso te puedes animar un poco más. Obviamente no te vas a ir contra un KV2 que te vuelve un tiro. Pero más o menos si ves que tenés enfrente... Algo mediano, algo pesado, pero no tan duro o tan complicado. Te puedes ir al frente. Eh, pero pero este es muy, muy específico. Es, tiene esto y no sale de esto. Es muy duro y no se mueve. Pero tiene un excelente cañón. Así se resume. El Pudel, como te digo, es algo más manejable. Es un tanque en el cual te puedes mover por el campo de batalla. Tampoco es la panacea. de Movilidad. Pensá que es un Panther eh, alemán. En este caso es una especie de, de, de, de capturado polaco, por decirlo así. Pero para que te des una idea, 15.82. Es, es, tiene la movilidad del Panther. Yo tengo el Panther y tiene la movilidad del Panther. Que se mueve en unos 15.5, 15.8. O sea, es lo mismo. Eh, velocidad de rotación 32. No está mal. No está mal. Eh, pará, me había olvidado, ángulo de elevación Menos 10 más 10 del AT15, muy bien Menos 8 del pudel No está mal tampoco, no está nada mal Tiempo de recarga En unos 3.94, así peladito Le ponemos barra de carga Le ponemos su ventilación Y estamos rescargando en unos 3.4 3.4 y hacemos 135 de daño En lo que sí, claro, el daño no es muy elevado La verdad que no para nada, pero eh, lo compensamos un poquito con ese tiempo de recarga. Es que por eso el Pudel no, no es tampoco. Eh, es que no es uno de los tanques más famosos de, de, de Tier 6. No vas a ver las batallas de Tier 6 llenas de Pudeles, ni las escaramuzas de Tier 6, eh, de Tier 6 llenas de Pudeles, porque no. Vas a ver 85M, vas a ver Cromwell B. Eh, vas a ver AMX, eh, perdón, vas a ver los tipes 64. Sí, bueno, el 12T también lo puedes ver. Que no, que no es premium, es de línea, pero vas a verlo. Eh, es que sí, es como... Si este tiempo de recarga fuera menor incluso, lo que pasa es que bueno, ya tenés que empezar a meterle créditos. Le monté pan con Smalek. Eh, y acá mucho más no puedes hacer. Y se te va a cuánto? A 3.3 sí el DPM no es malo, es 2.400 O sea, está bastante, bastante bien Pero ya pensá que le metiste eh, 20.000 créditos A una batalla eh, Pero bueno, es el típico medio Medio Mediano, medio lento No es lo más rápido del mundo Tiene una buena velocidad máxima, eso sí pero va a costar que el alcance Porque la potencia que tiene No está nada mal Pero tiene un peso de casi 45 toneladas Como te digo, es el típico alemán Es el típico alemán Mediano grandote Que le cuesta moverse un poquito Ni hablar, ni hablar sobre terreno blando o, o nieve, esas cosas que eh, Se complica un poquito más Dispersión de 0.31 Sí, la verdad que es preciso La velocidad de apuntamiento no está mal pero no sé. Y después tenemos por último, por último el M4 Impropte. Improvta. Eh, daño promedio 110. Penetración 92. Es muy poquito la penetración que tiene. Es bastante, bastante cortina. Eh, Déjenme ver una cosa. A ver, que no. Eh. El M4 Improved. No, lo que estoy viendo básicamente es... No me acuerdo si tiene eh, matchmaking limitado. El Sherman E4. El M4A2 E4. Es el que tiene el matchmaking limitado. Eh... Déjenme ver una cosilla. Porque sinceramente... No quiero decirles una cosa que no es Bueno, sinceramente no me acuerdo No me acuerdo si este es el que tiene matchmaking ilimitado Es que tendría que tener más el matchmaking ilimitado Porque el cañón es una caca Con 92 es que no vas a penetrar Pero ni a mi abuelita eh, Sinceramente está, está medio Medio cortina De lo que tiene que ver con la penetración bueno, en realidad este ahí estuve buscando, por eso hice un pequeño cortecillo y no tiene matchmaking limitado, salvo que alguno lo tenga y me corrija, pero aparentemente no tendría porque el único que tiene es el que dije recién, el otro americano de tier 5, con lo cual este, si tiene esta penetración y 127 con la munición premium, yo creo que la van a pasar medio mal, pero bueno, no sé. Si me preguntan a mí por cuál iría de estos tres y es que yo estoy sinceramente el AT15 lo descartaría por una cuestión de movilidad a mí no me gusta moverme así tan lentamente por el campo de batalla eh, lo que es. Eh, estaría entre el M4 y el Pudel y de, ya depende de cada uno pero si no tenés eh, depende también si, si tenés que levelear tripulación polaca o estás yendo por algún estadounidense medio algún, eh, lo que pasa es que los polacos es medio con lo cual lo único que podés llegar a hacer es eh, porque después a lo que voy es La rama de los polacos Es la rama de pesados Con lo cual si bien tenés Tanques medios de nivel 6 Después ya tenés que pasarlos A los pesados y empezar a levelear Si no tenés mmm, casi 11.000 de? 11 de oro para comprar un 50 TP No sé eh, Está medio complicada la cosa Yo sinceramente iría o por el improve O por el pudel eh, más que nada porque el pudel, si usás eh, un tanque en escaramuza de tier 6... Lo podrías llegar a utilizar. Recarga relativamente rápido. Tiene buenos puntos de vida. 940 puntos de vida. No está mal. No está nada mal. Está dentro del promedio, pero son bastante puntos de vida. Quiero decir, un blindaje de 100. Inclinado. Igualmente te van a entrar. Te van a entrar en todos lados. Igualmente con la PCR y eso. Eh, pero... Pero creo que entre los tres... Está muy peleada la cosa entre el M4 y el Pudel Pero creo que me quedaría con el Pudel, me parece Creo que la pulseada la ganaría el Pudel Bueno chicos, hasta aquí el video de Time Rewards Espero que les haya gustado, espero que les haya servido La info que les dejé Es un evento que está bueno, si querés jugarlo Es un evento que le podés sacar el jugo Es eh, algo que Wargaming te da A cambio de que vos juegues Y juegues y juegues y no tenés que pagar Nada, no es nada de poner Dinero y te llevas esto Es solamente en base a Sudor y lágrimas chicos esta noche vamos a estar seguramente a las 20 horas eh, jugando mmm, lo que es el otro evento. Este evento que me gusta mucho también. Que es el evento de Camino a Berlín. Camino a Berlín, chicos. Espero que se sumen al directo y la vamos a pasar muy bien como siempre hacemos. Y nos vamos a morir de la risa seguramente. Muchas gracias por estar ahí. Suscríbanse al canal. Dejen ese dedito arriba. Dejen ese like. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.